Para el Rotary es un proyecto largamente anhelado. El Rotary está para servir. Dar de sí, dice nuestro lema, sin pensar en sí. No solamente vamos a entregar lavamanos, sino vamos a entregar vida, salud. Este es un proyecto de hace más de un año, donde el Rotary tocó las puertas y hábitat para la humanidad en Paraguay fue una de las primeras que aquí estamos presentes. Son 135 lavamanos. La mayor cantidad de estos lavamanos van a ir a instituciones educativas. Pero no solo lavamanos, también incorporamos los insumos que son claves para la mejor utilización y la prevención de contagios de no solamente el COVID, sino otras enfermedades que se transmiten a través de nuestras manos. Esta donación irá a parar frente a las salas de los más pequeñitos del nivel inicial, el preescolar y el jardín. Nos va a ayudar muchísimo para que estos niños pongan en práctica con lo que estamos aprendiendo en la comunidad, en el barrio y en la escuela, por sobre todo el lavado de manos antes de entrar a la sala de clase. Este es un gran ejemplo de cómo podemos trabajar juntos y de qué tan rápido podemos llegar cuando nos ponemos de acuerdo. Desde Habitat convocamos a la gente a construir vivienda, comunidad y esperanza demostrando el amor de Dios en acción.